Y hoy el INE dio a conocer el último dato de inflación. Entre los factores que la empujaron al alza están los precios de los tomates y de las paltas que están por las nubes. El costo de la vida sube, pero en línea con lo esperado. El IPC de mayo registró una variación de 0,2%, destacando alzas en salud, vivienda y servicios básicos. Si bien la inflación anotó un incremento de 4% en los últimos 12 meses, preocupa el mayor valor de los alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y educación. En alimentos destacan las salsas durante mayo de los tomates y las paltas, con 10,9% y 9,4% respectivamente. De cumplirse las proyecciones para la inflación de junio, la UEFE podría superar los 25 mil pesos a mediados del próximo mes.